En un país donde el déficit de servicio de salud es alarmante y la demanda de más camas de hospitalización, medicamentos, consultas externas, es incontenible. Se impone una reforma de salud con más seguridad social, pero bien implementada. Desde su creación hace 77 años, E-Salud se sostiene con el aporte de sus asegurados. Millones de pacientes han salvado su vida gracias al Seguro Social. Pero desde hace un buen tiempo, muchos enfermos están siendo desatendidos. El problema está en que la maquinaria de atención con que se cubre la demanda de 10 millones de asegurados presenta grietas por donde se escapan gran parte de sus recursos. El punto aquí es que el Estado y las empresas privadas, pequeñas y grandes, tienen una deuda de 3.500 millones de soles a E-Salud las cuales no han sido retribuidas para las debidas aportaciones y los servicios médicos correspondientes. Estas empresas y el mismo Estado no están pagando lo que deben pagar. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la entidad recaudadora que es la SUNAT no está cobrando esos aportes como indica la urgencia del momento. El promedio histórico de crecimiento anual de asegurados de salud era del 7% pero entre el 2005 y el 2012 se ha incrementado en más de 60%. ¿De dónde va a salir el dinero para atender a tantos pacientes? La respuesta es simple, del dinero de los mismos asegurados que aportaron toda su vida. El problema no está en salud sino en otras manos. Y los fondos que se le adeudan se requieren con urgencia para atender a pacientes con dolencias altamente complejas, vinculadas al cáncer, insuficiencia renal y otras enfermedades. Como si fuera poco, el Estado le ha privado a E-Salud de los descuentos por las gratificaciones de julio y diciembre, lo cual significa un forado de más de 700 millones de soles. ¿Cómo es posible que el Estado le reduzca su presupuesto de salud en lugar de promover su incremento para poder ampliar y mejorar su oferta de servicios? Aunque la empresa no esté al día en las aportaciones, E-Salud tiene por ley que atender a los trabajadores. Luego, la institución no tiene cómo hacer el cobro respectivo. Según la Organización Mundial de la Salud, E-Salud tiene un déficit alarmante en camas hospitalarias y se necesitan fuertes inversiones en infraestructura, equipos y personal asistencial. Mientras esto no ocurra, no por culpa de los médicos ni de los pacientes, sino de quienes toman las decisiones, continuará la postergación de los derechos de los asegurados. Esta situación no puede continuar.